Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Mario más Rabbit. Estoy aquí en el juego, iniciándolo porque he estado jugando un poquito a otras cosas, Pokémon Unite y alguna que otra cosa en Mario Kart y tal. Eh, estoy al 62% de complementación de, de esto. Estoy en, en, en el Premium 3, en el primer piso. Se escucha un poquito alto, puede ser... No lo no sé, espero que no os atoréis, Pero bueno, vamos para allá A ver si... Voy a... Es un vídeo, va a ser un vídeo cortito Porque estamos iniciando el, eh, el... La fase premium 3 El nivel 3 de premium Así que nada eh, será dos... Si son muy fáciles dos niveles y ya está No puedo conseguir ninguno Pues vamos a ir por el lado izquierdo Más complicado y conseguimos dos primas de primas de oro Que la verdad no los estoy usando Debería debería hacerlo, la verdad Pero creo que no lo he usado ni una vez En, en mis personajes Debería eh, Creo que tengo que empezar a cambiar un poco de personajes Que al final siempre estoy usando las mismas estrategias y todo eso Pero bueno Ah, se escuchaba un poco alto porque tenía esto raro Vale eh, vamos a usar a estos para ir rapidito ¿Qué? ¿Este que es el de llamar? Porque no me funciona el botón L. Ahora. Ostras, chaval, no me funcionaba esto, eh. A ver, vamos a. Y no ha traído a ninguno de estos. Me hubiese gustado. ...podría a lo mejor saltar... ...salto con Luigi... ...aquí lo máximo posible... ...para atraer todos y con Bowser... ...incluso puedo seguir un poquito más... ...y con Bowser que les explote... ...y si aquí, aquí les cojo? No, no les cojo Aquí Pues vamos a Atraer a estos Bueno Tengo que hacer esto Al final, algo que no quería Qué mala pata, tío 0% aquel de allí Pues vamos a darle. Si le doy a. A ver, me puedo quedar aquí protegido. ¿No puedo darle al cubo? Debería poder darle al cubo. Aquí, al cubo. Explota esos dos. Con esta rabbit. Me voy a proteger y... A ver... Con Bowser es que me interesa... Me interesa... Uf, me interesan muchas cosas con Bowser, ¿eh? Porque con los mechas... Si los no. mechas fuesen... Aquí está... Los mechas van a por estos... No, tío, otra vez, no... Ya me pasó otra vez... No sé si lo recordáis... Eh, con los mechas no puedo a veces usarlos, eh, porque me resetea la explosión, no sé qué leches pasa. Ya me ha pasado en otra ocasión, así que el vídeo eh, va a ser solo el primer nivel, lo siento chicos. Pero bueno, son cosas que pasan, cosas del directo. Voy a pararlo un momento la grabación... Y ya estoy aquí, chicos He hecho lo mismo, sí que me he podido usar Los mechas, ¿vale? Los mechas, o como lechas queráis Que les llame ¿Vale? Y eh, he agrupado con Con este, con Luigi Entonces, punto primero Vamos a Disparar con este Y mato a todo, todo ese grupo ¿Vale? Y ya Unos enemigos que me quito del medio no me lo puedo creer, me quedo... Ah, esto no me he dado cuenta Activamos mirada de acero Y... No puedo, soy bobo Y no puedo disparar A donde quería disparar Así que sacamos el lobrador Los mechas me interesaban porque le quitaba la protección Y así que el lobrador también tiene... Opción de matarme a uno de esos Y listo Y con esta pichurra... Pues vamos a A disparar A este Porque a este no puedo, pues a este Vale eh, No me queda nada más por usar Así que vamos a continuar Para vosotros, vamos por el minuto 5 Pero por desgracia Para mí, ha pasado más tiempo Entonces eh, Tengo que calcular bien el tiempo Porque me tengo que marchar Ostras, que la vida, claro, la vida es la que es. O sea, estoy en No, me van a matar a Luigi, soy bobo. No me matan a Luigi, pero de de milagro. Con esta vamos a curar a Luigi. Curación del 20% solo, ¿eh? literal. Vale. Vamos a curar más al... No tengo lo del salto... No tengo lo del salto este guachi, ¿no? De curación. No. No pasa nada. No pasa nada. Vale. O pues si no pasa nada, no pasa nada, venga. Tú, tranquila. Vale. Con Luigi. Con Bowser debería matar a todos estos. Aquí daño a todos estos. Pero, ¿esto qué hace? Eh, una vez activada, regenera sus vendas al comienzo de, ca... de turno. A ver, debería matar a todos esos para que me dejasen en paz. La verdad. No mato a todos, pero mato a unos cuantos. Si me quedo aquí, me protejo con el ojo. ¿Qué pasa? Ah, 0% porque claro, no lo entiende como protección. Estoy yendo ahí. No les mato a todos, tío. Qué mala pata. Bueno. Críticos, bien. ¿Vale? con Luigi ¿qué hago con Luigi? vamos a ver un momento hay dos ahí escondidos y hay otro ahí detrás así que voy a hacer el salto tratando de ocultarme de esos dos que me pueden disparar por ahí ostras que pensé que me caía afuera estos dos es que no sé cuánto se pueden mover no le llega Vamos a matar a este, yo creo A ver, vamos a cambiar Con esto es donde puedo atacar Y con Bowser Ya, ya está disparado Así que nada con esta. ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Que no pueda darle al de arriba. Pues le voy a dar a esta. A este ojo de aquí. Con Bowser me voy a activar esto, por pues si acaso me ataca. y con Luigi no le doy qué pena a ver pesado este y ya estaría turno del enemigo mata a Luigi me lo mata el otro llega a atacar no llega a atacarle menos mal ah pero ese sí no ¡Uy, qué bien! A ver... A Luigi tengo que sacarlo de aquí. Eso lo sabe todo el mundo. Y como ataca desde lejos... Pues vamos a ello. ¿Y a dónde lo llevo? Lo voy a llevar por aquí... Y desde aquí no le da, ¿verdad? 0%, 0% Sí Desde aquí sí que puedo dar la S Con Bowser puedo saltar y ponerme ahí arriba Así que vamos a traer a la Rabbit A donde pueda saltar Bowser Aquí Vamos para aquí arriba. Le hacemos acelerón. Y daño, no daña ese, qué pena. Mato a uno aquí. Y desde aquí protegido No daño a eso Qué pena, tío Pues nada, mato a este de aquí Y con esta Puedo protegerme aquí Y matar a estos dos Y ahora encima el otro de allí se queda congelado Vale Pues creo que es buen turno Esperemos que no me maten a Luigi Va por Luigi Va por Luigi Me cago en la mar Me queda solo este Así que nada ...y terminamos... ...y terminamos... ...hombre, lo ideal sería subir ahí arriba... ...pero tal y donde tengo los personajes... ...no puedo... ...aquí... ...cogemos esto... ...sorteamos... ...sorteamos... Bajamos. Un Spring Bowser. Lo ideal sería subir ahí arriba, tío. Y listo. Bueno, pues 13 minutitos. Llevo aquí 16 y medio, más o menos. 13 minutitos de vídeo. Un poquito más. He perdido ahí 3 minutos con el reinicio de más o menos del juego. 3-4 minutos. Y nada, hasta aquí el inicio del modo Premium 3. El siguiente... Uh, vamos a Edge, que tengo aquí a mi, a mi amiguita, que siempre me escribe Juanita. Eh, con ganas de que coja Edge, así que no lo dudéis. Vamos a ir por el lado izquierdo, vamos a desbloquear el personaje...